¿Qué tal amigo ucraniano amiga craniana, que nos ves del otro lado del cristal? Qué chingón que estás aquí, porque ¿qué crees? Hoy tenemos noticia. una noticia y una super noticia estamos, no. estamos de plágenes y de manteles largos Porque pronto, muy pronto, ¿qué día? 6 de septiembre Y fíjense, conste que yo me disculpo un poco porque yo soy el que está haciendo Ya sale esta semana, ya lo mejor sale esta semana Ya. Y no se ha podido, niños Ahora sí, 6 de septiembre, se estrena la procesión de cráneo es nuestro nuevo sencillo que viene con todo en un video que no vacío está fuertecito está fuerte está fuertecito la maconia enseñanzas por qué dices sí es, es... Sí. Es de las rolas de cráneo que traen buen contenido, buen mensaje y sobre todo música de No Mames. Sí, como, precisamente por que como ya habíamos dicho, esta rolita trae un mensaje fuerte para hacer conciencia y entonces sí, trae unas imágenes fuertes. Nada que no hayas visto no. en la tele, en las redes, el pinche puesto de revistas que vas pasando y ves ahí unas imágenes que no me no, han nada de nada que no hayan visto ahí pero sí está fuerte es una rola que hicimos para que se haga conciencia que basta la pinche violencia ya estuvo suave ya estuvo y que han de uno madreando ahí a los micromuseos por pasados de lanza pero yo recuerden que violencia encuentra violencia entonces sí, es. ahí se desata ¿no? es. es la cola del diablo como dicen volgates con los etia, no pero ya lo sabes 6 de septiembre, pronto te estaremos diciendo la hora exacta para que estés al pendiente y seas testigo del lanzamiento del nuevo sencillo de Cranion. El poder del rock. Y si eres núcleo, cero no te pases de ahí. lanza. Así que ya lo sabes, espéralo el 6 de septiembre. Nosotros somos Cranion y nos vemos pronto. Yeah. <risa> <risa>